Hola, ¿qué tal mis chicos y chicas eh, de YouTube? Eh, bienvenidos, si es la primera vez que ven mis videos, eh, este es mi canal, Codinámico, les habla Mario Montero y hoy les voy a hablar a cómo ganar dinero por internet. Así que vamos eh, a, a darte unos tips para, para que tú escojas entre cuál eh, te gustaría mejor de ganar dinero por internet. El primer consejo que te doy es crear un canal de YouTube. Y al crear un canal de YouTube hay muchas formas de ganar dinero, como monetizar eh, tus videos, eh, hacer merchandising que hay muchos métodos eh, de compra y venta en, en, en YouTube. Puedes eh, vender tus propios artículos en YouTube y demás. Lo siguiente que te propongo para ganar dinero en Internet es con la página web monetizada. creas una página web que es muy sencillo, pero una página web... Y de, y de cierto modo, eh, obtienes un tráfico de clientes, eh, cualquier tema que te guste, que te apasione, pues tú vas a hacer esa página web de lo que te gusta y de lo que te apasione y la vas a monetizar. De esa forma vas a ganar dinero por internet. Otro sería trabajar de una manera freelance. ¿Qué freelance? Freelance es trabajar eh, de manera virtual desde tu casa, desde tu comodidad de tu casa, hacer proyectos vincularte a proyectos y, y, y realizarlos y obtener eh, pues un poco de ganancias de tu conocimiento eh, también puedes trabajar como asistente virtual eh, puedes, eh, eh, hay muchos sitios como Workana o Lensher desde ya te lo digo para que pues, lo busques y pues, eh, veas cómo puedes trabajar como asistente virtual dando, dando redactando, eh, dando atención al cliente también puedes eh, la última forma que no es tan recomendable pues haciendo trading que es lo que pues a veces gusta más eh, en forex también puedes entrar llenar encuestas o trabajar con algún acortador pues estos son los tips que te daría para cómo ganar dinero eh, en, en internet a veces pues me van a preguntar pero este tipo de vídeo no no es el, el que está en este canal, eh, pues vamos a hacer este canal más, más amplio en conocimiento, más amplio en diferentes temas y nos va a parecer muy chévere para nosotros, así que espero que les haya gustado, se suscriban, comparten el video y los espero eh, en otro video. Chau!